de hoy te enseña la forma más fácil para recuperar mensajes borrados iPhone. En realidad no solo recuperar fotos sino también otros datos iPhone. Todos los pasos son muy simples. Elimina los mensajes para verificar si el programa funciona. En primer lugar conecta iPhone al ordenador. Abre Ultata, selecciona Recuperar desde dispositivo iOS, elige los datos que quieres recuperar. En este momento, Ultata analiza los datos y cuesta unos minutos. Después de analizado, puede seleccionar Recuperar mensajes al PC o dispositivo iOS. Si usted elige recuperar a la OAS, iPhone va a restaurar y permanece a Apple logo. Al final, los mensajes permanecen en iPhone. Hasta la próxima. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal.